serie de proyectos, una serie de objetivos y sobre todo dinero. Eh, dio, se repartió una serie de ayudas para que los, los países que formamos la Unión Europea pudiéramos entrar a, a, a organizar la sociedad de la información. Lo importante es que tenía que ser una sociedad de la información para todos, no fuera para ricos y pobres eh, tecnológicos. Y por eso lo he apuntado ahí con... Negrita fue el primer plan que se organizó, incluyendo el rescate de las personas mayores del otro lado de la brecha digital. Como veis, el presupuesto está en pesetas, entonces todavía no había euros. En España, el, el Consejo de Ministros aprobó en el año 2000 este plan Info21 para implantar la sociedad de información para todos. Y de él, que tenía un montón de factores de éxito y de líneas maestras, he destacado un par de ellas que es lo único que nos interesa. Uno de ellos es la sensibilización de la opinión pública, eh, a base de, de informar a todo el mundo en qué, en qué consisten y para qué sirven las tecnologías de la información. Algo muy importante encaminado a eliminar las barreras psicosociales que se habían creado en torno a un, un ente desconocido y muy poderoso algo así como el monstruo de Frankenstein, que se le ha ido de las manos al creador y que nadie sabía qué hacer con él, pero que estaba por ahí amenazando a todo el mundo. Es que nos va a tragar la gente. Entonces, el, plan de este, el, el factor sensibilización incluyó información contra la desinformación de la gente las eh, referencias para evitar la desconfianza que se nutre de la ineficiencia, ese sentido que tenemos todos cuando nos dicen que la administración va a poner en marcha un plan nuevo que no nos pase nada, que se dice por ahí, ¿no? Y luego había un punto muy importante del que luego hablaremos, que es, se llamó seducción, que venía a, a corregir los problemas, bueno, a bajar las barreras de, de desmotivación, que también las vamos a ver. Entre las líneas maestras eh, destaco la, calidad de, la que concierne a la mejora de la calidad de vida, que vino a mejorar, a eliminar barreras, no, estar en no psicosociales, sino físicas, porque venía con la accesibilidad de la mano que lo tenemos aquí. Hubo este, este plan, un plan pista, se llamaban así, que es un anagrama, no sé, de, de accesibilidad, que incluía, no bueno, la accesibilidad eh, es una ley en España desde el año 84. Pero la accesibilidad de ese plan se refiere a los accesos para que los discapacitados puedan llegar con sillas de ruedas. En fin, para, para que cualquier persona tenga, sea capacitado o discapacitado tenga igualdad de oportunidades a la hora de disfrutar de lo que sea, de cualquier recurso de la administración. Lo importante de este plan que estoy hablando es que la accesibilidad se excedió a, a los programas informáticos, es decir, los portales web tenían que ser accesibles. Eso significa que tenían que recoger todos estos puntos que he apuntado ahí. Voy a hablar solamente de los tipos grandes. Por si no lo sabéis, todos tenemos mecanismos de defensa que sirven para, para defendernos de la angustia, del malestar. Y los mayores tenemos especialmente un mecanismo de defensa de negación, que consiste en negar la decadencia. Es que la decadencia es tremenda, no es algo terrible. Cuando uno que está empezando a perder facultades, es muy grande. Entonces, para defendernos, pues yo no lo tengo. Y en vez de culpar al sujeto de esas deficiencias, tendemos a culpar al objeto. Por ejemplo, una persona mayor cuando ve un texto muy pequeñito, ya sea en un papel, o sea en una página web, o sea en el móvil, por ejemplo, no dice, no veo ni torta, no voy a buscar las gafas. No, esto es una birria, pero bueno, ¿quién ha puesto esto? Esto no se ve. No decimos, no lo veo, no lo oigo, no lo entiendo, no lo puedo manejar, sino esto, no se ve, no se oye, no se entiende y no hay quien lo maneje, siempre la culpa del otro Bien. entonces el plan este de accesibilidad iba encaminado a corregir todos estos problemas en el año 2000 se creó también el, la ventanilla única de acceso a todos los recursos de la administración que supongo que todavía funciona por ahí, el 060, que es un número de teléfono y al mismo tiempo un portal web todo esto incluyó la puesta en marcha del sistema este PROFIT que venía a, a crear los programas para llevar a cabo teleasistencia, la gestión de listas de electrónica, es decir, meter la tecnología de la información en el sistema de salud lo cual requería, como es muy importante, que hubiera cooperación este no es un chiste, es del Ministerio de Sanidad, si lo veis ahí, de Política Social, no sé de qué año es, debe ser del año 2000 y poco. Pero es que esto es lo que no se quería conseguir. Y en parte me parece que se está, se está no convenciendo, es a lo que vamos. Cooperación quiere decir, no cooperación entre las gentes, cooperación, por ejemplo, entre las comunidades autónomas, porque cuando se, se emite, por ejemplo, como un ejemplo, la receta electrónica, se emite en función de las necesidades o de los recursos de cada comunidad autonómica, lo cual supone que en Madrid por ejemplo, hay una receta electrónica que va a una farmacia, la entrega el farmacéutico, le dan las medicinas pero hay del madrileño que se vaya a Segovia que está al lado, ahí no funciona entonces no son interoperables porque no ha habido cooperación, ya la hay hay una ley, vamos, una ley de no, un proyecto y un objetivo que en 2016 todos esos para los chismes tienen que ser interoperables hay decir evitar esto. Bien. Entre los planes que surgieron para implantar la sociedad de la información he destacado estos tres, que son los que vamos a ver, hay muchos estos tres. Uno de ellos fue Internet en la enseñanza, que no voy a hablar de la enseñanza de los jóvenes, porque los institutos y las academias, las escuelas y las universidades afortunadamente funcionan muy bien, pero había que crear una sociedad de la información senior para los mayores. Y entonces se crearon estos planes de formación, se establecieron convenios con las comunidades autónomas, con las fundaciones que operan con personas mayores, por ejemplo, la Caixa, CEOMA, la Cruz Roja, y tanto que la Fundación Borajón, y se instalaron equipos en los centros. Y además se incluyó la asign las asignaturas de tecnología en la Universidad de Mayores. Bien. El segundo de los planes para implantar la Sociedad de la Información fue incluir Internet en las bibliotecas, porque en aquel entonces no había telecentros. Entonces, la única forma de que las personas de las comunidades autónomas y de los pueblos, sobre todo de las, de las pequeñas ciudades o de los pueblos, pudieran acercarse a Internet, era ir a la biblioteca y conectarse desde allí. Hubo este plan para tener tres mil... cuatro mil, perdón. 4000 bibliotecas con acceso gratuito y yo creo que se ha cumplido ya porque en 2013 había un ochenta y tantos por ciento eso yo creo que está cumplido pero esto fue acompañado eso soy yo cuando era joven acompañado de una serie de conferencias en las distintas bibliotecas de los pueblos para explicarle a las personas sobre todo a los mayores para qué servía internet Ahí me han puesto en, en primera página en el heraldo de Aragón, o gente de Aragón, no sé qué periódico que ponía, a internet hay que perderle el miedo. Y es que yo recuerdo que a finales de los 90, un día le pregunté a mi suegro, ¿sabes lo que es internet? Y me dijo, sí, esa porquería. Esa porquería porque él únicamente había ido a hablar de pornografía, había ido a hablar de ataques cibernéticos, de que te roban la intimidad, de que te roban la cuenta del banco, solamente había ido cosas negativas. Y tenía miedo, como ese del monstruo de Frankenstein, porque le faltaba información. Por eso lo, no lo he puesto. Otro punto importante fue este otro proyecto pista de accesibilidad también en las bibliotecas. Eh, bueno, eso está, Todo eso se ha conseguido. El tercer punto fue Internet para todos. Esto es muy, fue muy divertido, porque en el año 2000, recuerdo que el señor Aznar, que era entonces presidente del gobierno, salía en televisión diciendo un millón de españoles conectados a Internet. 1100 aulas, todo eso funcionando era un plan que abarcaba del 2002 a 2005 casualmente, por aquella época yo había publicado un libro que se llamaba Internet para Todos, y entonces el Ministerio de Ciencia y Tecnología dijo, anda, si está hecho el curso, y me encargaron que hiciera el guión del curso, por eso lo conozco y era un curso que tenía 15 horas eh, lectivas, a tres niveles diferentes, muy sencillito hasta eh, no saber nada, hasta en de que ordena el ordenador hasta crear una página web muy sencilla. Costaba 15 euros. Ahora viene la historia. ¿Qué pasó? Un desastre. Un desastre porque aquel millón de españoles conectados a Internet se convirtió en 100.000 alumnos en el año 2002. Es decir, faltaban tres años, aquello no llegaría nunca. El problema es que había que pagar. Entonces, las personas mayores no pagamos no vamos a un sitio que haya que pagar, si es gratis vamos todos semanal, sí, al montón sí, sí, sí. Todos, pues claro, jubilados, no tengo nada que hacer, vale, todos, ah, vamos a ver de qué va oye has enterado tal cosa, vamos, vamos a ver de qué va, si me interesa me quedo, y si no me interesa me voy ¿qué pasa? que hay que pagar 15 euros, ¿quién va a ir? pues muy pocas personas mayores se acercaron, los jóvenes sin problema pero los jóvenes ya tenían su punto de aprendizaje en los, en los centros educativos y la gente adulta que estaba trabajando también tenía su programa de aprendizaje en, en las empresas, sin embargo los mayores pues no iban. Entonces, como resulta que los centros tenían que pagarle al profesor, había un profesor y tres alumnos, no le salía rentable empezaron todos a darse de baja, luego hubo un, pro un problema de infraestructuras porque no había banda ancha en casi ningún sitio. Yo recuerdo que en Ávila, en un pueblo de Ávila en 2008, que estuve yo viviendo no había siquiera cobertura para el teléfono móvil de Movistar. O sea, Telefónica no tenía cobertura móvil como para tener allí eh, acceso a Internet ni cableado ni nada. Bueno, fue un programa que se lanzó antes de tiempo y, y no funcionó. La prueba de ello es que en el año 2003 las únicas comunidades autónomas que tenían un cierto nivel de, de hogares comunicados con Internet más del 30% eran las tres comunidades más tecnificadas, Madrid, el País Vasco y Cataluña. Las menos tecnificadas, pues el nivel era muy bajito. Y en cuanto a los mayores, un desastre. Si os fijáis, a partir de los 65-75 uh, años, el, el porcentaje de personas mayores que se declaran usuarios de Internet en esa época desciende. Ni siquiera se mantiene ni asciende como los demás grupos de edad, sino que desciende, hubo una serie de problemas, entonces esto es una información de la Fundación Orange, o Orange, no sé cómo le llamáis, yo le llamo Orange, hombre de los franceses, entonces la Fundación Orange o, sí, hizo una, una, un informe que se llamó el Senior Watch de 2002, donde eh, se estudiaban las variables que incluyen en la absorción de las tecnologías de la información. Como veis, la edad puede ser importante, pero dificultades de oído, por ejemplo, género, ingresos, dificultad de manipulación, esto está ligado a los problemas de accesibilidad. Lo más grande y lo más importante, conocimientos. Creo que antes lo habéis mencionado, alguno de los que habéis expuesto, tú lo has dicho, ¿verdad? El nivel de conocimientos no es lo mismo una persona de 80 años que está en el campo y una persona de 80 años que provenga de una universidad o, yo, o de una empresa. Incluso, ¿no? Se hizo este estudio para averiguar cuáles eran las barreras. El, la Fundación AUNA también... Eh, Dio ese informe que ya en 2001, la, ah, esto es importante, las razones de las personas mayores para no utilizar un, un ordenador personal en 2001, lo más importante son esas, ya ves, soy mayor para aprender a manejarlo no me interesa, es decir, desmotivación y desconocimiento, ¿eh? es lo que vamos a sumar, esto... Ah, eso en el año 2001. Pues en 2004 estamos en las mismas. La principal motivo para no eh, entrar por el aro, para eh, integrarse en la sociedad de información, no tengo interés o no tengo acceso. Lo de no tengo acceso se acabó, porque ahora hay acceso, yo creo que para todo el mundo, prácticamente. No sé si todavía queda, no sé, ahí te veo una cara un poco de escéptico, o sea que no para todo el mundo. Bueno, bien, no he dicho nada. Bien. Entonces todo se solucionó o se pretendió solucionar con el plan Avanza, que llegó en 2006. Ahí se echó mano de todo lo que es, todos los proyectos que estaban en curso, todos se terminaron de mejorar y sobre todo se crearon los telecentros, que si había problemas con las bibliotecas o no había bibliotecas, los telecentros ya fueron la panacea para, como sabéis, para arreglarlo y organizarlo todo. Y si el plan aquel de Internet para todos no había funcionado, pues aquí vino todos en internet, que vino a subsanar los errores del anterior. Está muy bien aprender de los errores. Si en vez de que la gente tuviera que ir a los centros de aprendizaje y pagar 15 euros, era gratis lo primero. Entonces todo el mundo iba para allá en vez de tener que ir hasta el centro aulas itinerantes como hay un aula por ahí que se llama la wifineta en vez de unos cuantos pueblos que la han creado por ahí es una furgoneta con wifi que recorre pueblos y va enseñando a la gente a, a manejarse todo esto fue satisfactorio y muy interesante pero tuvo un problema muy gordo y es que se olvidó a los mayores si os fijáis, donde pone ubicación del aula debajo no, bueno, pone, ah, dirigido a Mujeres, tercera edad, jóvenes, estudiantes y a todo el público en general, eso no funciona. No se pueden mezclar personas mayores con, con jóvenes estudiantes porque el ritmo de aprendizaje no tiene nada que ver y además la motivación y los intereses. A no le valen a una persona mayor los, eh, los ejemplos que le vamos a poner a un chaval con, ni al chaval lo de la persona mayor. Eso fue un fallo ahora, quien no se olvidó de los mayores fue el plan Avanza que destinó 70 millones de euros, nada menos para proyectos de alfabetización para mayores de 55 y ahí entraron otra vez a funcionar las comunidades autónomas las ONG y, y las fundaciones que además de crear programas gratuitos que es muy importante para que vaya la gente mayor si uno luego se desmotiva ya se irá pero de momento vamos a mirar a ver qué es porque no cuesta nada esto no tiene nada que hacer, vamos entonces se van animando unos a otros y van pero esto es muy importante, que fueran flexibles. Porque, como digo, que las motivaciones son tan diferentes para unas personas o para otras, incluso dentro de los colectivos mayores, los mayores no somos un colectivo homogéneo, no tiene nada que ver una persona de un entorno y otro. Yo no me identifico con ese señor del bastoncito que pone la fundación BBA para decir los mayores de 65 hacen esto y aquello, ponen un señor encorvado con un bastón Bueno, pues no, pues yo no Entonces, programas flexibles que de manera que el mismo profesor puede adecuar el, la enseñanza a lo que le están pidiendo los alumnos. Mucha gente le gusta la fotografía digital. Oye, ¿por qué no nos das un curso de eso? Ah, ¿Vosotros habéis mencionado algo antes de tablet y de, y, de, ¿qué? y de móviles Bien. Esto lo ha mencionado también la, la directora de telecomunicaciones, ¿no? ha hablado de los ciberbuses. Creo que el primer ciberbus que se puso en marcha en, en, en España fue precisamente en la Comunidad de Castilla y León, que he puesto la foto. El resultado de la funda, del plan Avanza, como veis, fue mucho mejor que el anterior, porque en las personas mayores hay un 13%, antes era, no llegaba ni al 4%, me parece. Y aquí andan por el 13, si bien la media de la, de la Unión Europea es del 28, pero bueno, andamos a la mitad. Yo he apuntado ahí para echar un capote que a partir de 2008 la crisis hizo reducir los presupuestos para todas estas cosas en un 65%. Es importante, claro, si no hay medios, si no hay dinero, pues los resultados tienen que ser inferiores. Entonces el INSERSO también hizo un nuevo estudio, estaba ya en 2012 para ver por qué las personas mayores de 65 años no tenían internet en los hogares y si os fijáis los motivos siguen siendo los mismos, las barreras son exactamente las mismas. Desinformación, pocos conocimientos de uso y sobre todo, sobre todo desmotivación, no lo necesito. Aquí no aparece que es muy caro o apenas, ¿no? que es discapacidad física, como veis, al mínimo, es lo mínimo, casi, bueno, banda ancha, no disponible prácticamente, hay casi en todas partes. Pero seguimos con estas dos barreras en la mano, desmotivación y desinformación, que vienen desde el principio, se han subsanado las demás, esas siguientes La agenda digital de 2013 a 2015, a 2015 planteó este objetivo, llegar a, a que hubiera en 2015 en el que estamos un 75% de personas en general usuarios de internet y un 60% de colectivos desfavorecidos desfavorecidos como ha dicho antes la directora también de telecomunicaciones, pues eh, los mayores, los incapacitados los gitanos, vamos a incluirlos los inmigrantes la gente del campo, gente que no tiene acceso habitualmente, al 60% de ahí no tengo los mayores y este es el plan que se había trazado de inclusión y empleabilidad accesibilidad, que ya lo tenemos inclusión digital para alfabetizar tecnológicamente a todo el mundo, disminuir la brecha entre sexos Parece ser que hay, en algunos casos, no en todos, ¿eh? Yo he visto muchos estudios donde no hay brecha digital entre hombres y mujeres, se acercan igual, o sea, nos acercamos por igual los hombres y las mujeres a esto, pero hay otros que inciden en que las mujeres tenemos menos interés, no, no lo sé. Supongo que depende de lo que se ponga adelante, no es... antes hemos dicho que objetivo es subjetivo, depende del objetivo que tenga o de, del señuelo que se le ponga al curso, que ahora voy a hablar de eso, y luego la Bien. Todo eso porque resulta que en 2015 hay un plan muy gordo que es el plan nacional de ciudades inteligentes. La, el porcentaje más elevado de habitantes de España, de Europa, de Occidente, vivimos en ciudades. Entonces las ciudades son inteligentes, no todas, en España en parece que tenemos cuarenta y tantas ciudades inteligentes, nada más, que son ciudades que resuelven todos sus proyectos y todos sus problemas y todas sus acciones a través de la informática, por eso se llaman así. Inteligentes. y hay un objetivo súper importante que es ese, administración sin papeles en 2015 en Madrid está conseguido, hay, yo por ejemplo en un hospital si llega un paciente con una radiografía le preguntan ¿de qué pueblo viene usted? porque no se imaginan que venga de un hospital de Madrid con un papel, con una radiografía física en la mano o con un papel es que no. Y Hacienda, ir a preguntar dónde están los, los qué? no saben de lo que es, ya no existe. Eso ya está conseguido en las ciudades grandes, no al 100%, pero ya no va a llegar. ¿Qué pasa? Que cada vez hay más gente que somos capaces de meternos en Internet para presentar la declaración de la venta vía telemática y para, hacer todo, para pedir hora. Bueno, previa para renovar el cambio de conducir o lo que sea a través de Internet, un 75 prácticamente por ciento, que es justamente el objetivo de la Unión Europea, 75, esto es del 2014, estamos casi en el 75. Ahora, los, los mayores, eso es otra historia. Resulta que según la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados, antes lo ha dicho alguien por aquí también solamente uno de cada tres, o sea, hay un 75 casi por ciento de personas mayores que no utilizan eh, la informática para, no la vida cotidiana, sino para resolver los, pro, los problemas o los accesos administrativos de la vida cotidiana. Y según la Fundación AUNA, esto es mucho más reciente, porque desde 2015 hay un 27 y pico por ciento de personas mayores de 65 años que eso es, que utilizan Internet, digamos asiduamente porque se accedieron ayer. O sea que queda todavía por ahí, pues casi un 70% de personas mayor que no utilizan, que no son usuarios de Internet. La Fundación Vodafone advirtió que todavía hay por ahí una serie de mayores que son los mayores del futuro y que pueden ser rescatables, que son la gente que todavía no ha cumplido los que están en esa franja de, de los 56 hasta los 65 años, que como veis va decreciendo, el acceso habitual a internet va decreciendo con la edad entonces se trata de planificar lo que sea, como todo lo que estáis haciendo aquí en, en Castille-León, por ejemplo para conseguir que cuando estas personas que son adultos eh, perdón, mayores del futuro sean mayores del presente no queden ahí abajo, estén un poco más elevados. aunque ha habido hay muchas personas que todavía no son mayores que lo van a ser pronto a los cuales se ha sometido a una serie de, de preguntas a pie de calle de, de encuestas a pie de calle con una pregunta, dos preguntas muy sencillas una de ellas es, ¿sabe usted algo de internet? y han dicho, sí, sí, vale, este sí pero los que han dicho no, la pregunta siguiente ¿y tiene usted eh, idea de utilizar internet en el futuro? ha habido mucha gente que ha dicho que no, o sea que no tienen esa idea Bien. la barrera tenemos en marcha la accesibilidad hay un observatorio de accesibilidad web es decir, la accesibilidad en las páginas web de la administración pública es obligatoria, por ley todavía no hemos conseguido que lo sea para todos para las que no son públicas también. tenemos esto en marcha que aquí lo hacéis muy bien la seducción, es decir, una serie de programas que lleven a las personas mayores a querer integrarse en la sociedad de información pero no con esa motivación externa. Es decir, es que si usted no es capaz de tener por vía eh, informática, no va a conseguir nunca llegar a tal ministerio. Y el señor mayor, que no tiene ganas, dice, me voy dando un paseíto, va con el bastoncito y llega ese es el lugar y va, llega a pedir, es decir, siguen las barreras, la gente no quiere bueno, es que usted nunca va a poder comunicarse con sus nietos porque sus nietos están utilizando WhatsApp usted no utiliza... bueno, ya se preocuparán mis nietos de comunicarse conmigo, no yo con ellos es decir, el que no lo quiere hacer, esa es su motivación externa la motivación que viene desde fuera, es como la bicicleta que le van a arreglar al que aprueba no le sirve, hay que buscar motivación interna como me parece que también se ha, se ha mencionado aquí los bancos de memoria digital que hay por ahí, donde las personas mayores de los pueblos o de los barrios están recopilando la información, las anécdotas, las canciones, las cosas que pasaban en su época y están creando esos bancos de memoria donde se, se imprime la historia del pueblo, la historia de la región o la historia del barrio a través de conductos eh, electrónicos y eso tiene un componente electrónico y un componente social es una forma de seducción para los mayores, para que se acerquen. Y esto es lo que nos queda por hacer, De ahí ya termino. Si os fijáis, de 2001 a 2015 he recopilado los motivos para nunca el Internet, y vienen a ser lo mismo. No me interesa, no lo necesito. No me interesa, no tengo acceso se acabó No lo necesito, no sé de qué va. No tengo ordenador, es muy difícil. No tengo Eso quiere decir que después de 15 años de trabajos casi forzados, y de programación y de estudios y de todo el, el maremando y de todo el ejército de voluntarios y de profesores y de gente que se mueve en torno a esto, los cibervoluntarios de todas partes que, que se mueven para intentar que las personas mayores entremos todos por el lado para incorporarnos a la sociedad de la información, algo falla algo falla y hay que pensarlo y buscar, no voy a decir nada porque ya tenemos una mesa que dónde vamos a hablar esto así que aquí lo dejo así con el intringo ¿qué haremos? Muy bien, muchas gracias